Hola a todos, soy Javier Martínez, amo CEO de ONIAD y vengo a contaros qué es un ad exchange. Dentro del ecosistema de la publicidad programática hay una pieza clave que es este ad exchange. El ad exchange es una pieza que está pegada a el SSP. De hecho, normalmente incluso son la misma empresa ¿vale? y son dos partes de una misma tecnología. El Ad Exchange es el encargado de realizar las subastas. Es el lugar donde realmente se produce la subasta. Por eso muchas veces se pone en el centro del ecosistema, porque es el que está conectado por un lado al SSP y por otro lado está conectado a diversos DSPs. Es decir, que por un lado es el encargado de sacar a la venta el inventario del SSP, que podéis ver en otro vídeo donde explico cómo funciona esto. El SSP tiene un inventario disponible. El ad exchange digamos que lo va a sacar a la venta porque está conectado con diferentes DSPs que van a estar escuchando. ¿Cómo es esto? Bueno, la mejor manera de verlo es con un ejemplo. Digamos que entra una persona a newyorktimes.com y en ese momento bueno pues se genera una oportunidad de vender esto es lo que se conoce como una bid request esta oportunidad el ssp se la va a mostrar a la de exchange y le va a pasar una serie de datos son datos referentes uno a lo que es la propia impresión y otros referentes a el usuario o sea que va a decir bueno hay un banner disponible que mide 300 por 600 píxeles etcétera etcétera y además bueno el dominio es newyorktimes.com, eh, la IP es esta, es una persona de Filadelfia, sabemos que está conectado a través de un iPhone 12 y sabemos que utiliza el navegador Safari, bla bla bla. Todo esto es información técnica o bien de lo que es la impresión, ¿no? el banner que puede aparecer ahí y del usuario que está visitando la página. Esta información la recibe el Ad exchange y se la enseña a los DSPs, entonces los DSPs van a pujar en una subasta y el AdExchange, y esta es su labor principal, va a comparar todas las pujas, o sea que si hay tres personas que quieren comprar este espacio y poner un anuncio, pues a lo mejor una puja por un dólar, otra por 50 centavos y otra por 20 centavos. El ganador de la subasta es el que ha Pujado por un dólar entonces el en ad exchange lo único que tiene que hacer es comparar todos los precios escoger al ganador y ya comunicarlo de vuelta vale esa es la labor principal que tiene el ad exchange y cuánto pagará esta persona bueno pues en principio hay varias maneras pero una de ellas es que pague lo que haya pujado el segundo más un centavo hemos dicho que había un dólar 50 centavos y 20 centavos no pues si el segundo era 50 centavos, el ganador pagará 51 centavos CPM por esta impresión que ha conseguido comprar, ha ganado la subasta. Y esto es básicamente la labor del ad exchange, es como una caja de subastas, es algo parecido como al parque de la bolsa, sería como la bolsa de Madrid o la de México o la de Quito, digamos que es ese lugar donde se producen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 Bueno, espero que os haya quedado mucho más claro en qué consiste esto. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas, preguntas, sugerencias o incluso ejemplos en los comentarios. ¿vale? Y por favor nos ayudáis un montón si nos dais like, si nos seguís y si compartís. Con esto ayudáis a que podamos seguir creando contenidos para la comunidad. Así que gracias de antemano y nos vemos pronto. Hasta ahora.